Horóscopo de Acuario para hoy. 20 de marzo de 2018. Hoy sentirás algunas vibraciones especiales. Es posible que hasta quieras cambiar tu vida por completo dadas las posiciones de los cuerpos celestiales. La orientación en función te empujará a que dejes algunas de tus motivaciones detrás, como tu deseo de seguridad material, por ejemplo. Te llaman nuevas aventuras y nuevos horizontes. En la descripción del vídeo,